Tienen que operar a Ari del Corazón Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenemos a Ari ahora mismo con los ojos cerrados. Porque tenemos básicamente justamente aquí a Max. Que Ari la lleva sin ver justamente dos meses. Y ahora por fin lo tenemos aquí. Si es que es súper bueno. La pata Max, la otra pata, venga, da una maldita vuelta. Y por aquí, por los pies. Así que vamos a sorprender a Ari con Max. Ari, llevas mucho tiempo sin ver. Es una cosa que echábamos a todo el mundo de menos. Y a la cual se le dice: sí, muy bien. ¿Qué? ¿Eh? Así que en 3, 2, 1, abrazo, los ojos, <risa> abrazo ¿Qué te sientes después de ver más o menos unos 3 meses sin Max? Ay, no sé ¡Ha vuelto! ¡Ha no, vivo. ¡Ha vuelto! No, ¡Ha vuelto! ¡Está, ocupando, está vivo! La... ¡Es una cosa máximo viva! Y Max incluso sabe correr y sabe hacer de todo ¡Mira! ¡Corre Max! ¡Vamos a por mí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Toma Max! ¡Toma, toma, ¡Toma Max! ¡Corre por mí! ¡Corre por mí! Mira! Y, todo máximo, un poco de jamón. Sí. y eso no es todo lo máximo. Me, me, me juro que no me acuerdo, me juro Hola, que... hola, hola. que te ha dicho eso? La plancha. Toma, mátalo. A me ha sido que lo A me cario. ¡La plancha! cario. Yo os diré, no Como ya sabéis, soy demasiado listo Y le he comprado una perra robótica ¡No! ¡Qué guay! Y efectivamente, sí Tiene un mando en el cual hay un montonazo de modos Justamente aquí para tumbarse Para dar la vuelta Para sentarse Básicamente es un perro robot ¡Qué guay! Y aparte sí, tiene sí, forma tío, tío. de pata Efectivamente Adriana, espera Deja nuestro perro robot aquí Y si os fijáis cuando la encienda Mirad lo que pasa ¿Hola? No, no, hello, ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola! El caso es que se puede mover de un modo de formas. Fijaros, ahora mismo. Eh, y también, y, y. Bueno, bueno, hola, hola, hola. perro. perro! Bueno, tenemos justamente aquí a Max, así que vamos a ver cómo reacciona. Hola, hola, dios se está bailando. ¡Olo! Está ahora mismo flipando, ¿eh? Max, oye, es tu nueva amiga. Tiene un mando, por. Hola, hola, hola. espera eso tío va Max la está viendo está diciendo qué qué está pasando y se va actualmente ahora mismo sí, se va ya, ya. se va ahora se para llorar Max porque no viste el caso dónde vas corre, corre, mira, corre, Max, Max mira irá. mira mira lo que tiene tu Max. amiga ojo ojo ojo se mueve se mueve la perra Max sí. mira está llorando por tu culpa maldito perro yo creo que ahora ahora hola. Hola. hola hola hola hola hola Max oh, roba oh, el jamón oh, roba oh, oh, oh, el jamón oh, roba oh, oh, el jamón está oh, robando más, que está ahí, ahí, ahí, está ahí, está ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, perro ahí, jamonero de la historia mira, el, el es una ahí, ahí, hola, ahí, ahí, bien. Bueno, Max no ha empatizado mucho con el perro robótico Pero bueno, no pasa absolutamente nada Max, tú siempre serás nuestro héroe Siempre serás mi niño Muy bonito, ahí está, bésame Pero bésala a ella, bésala, bésala Bésala, bésala a ella, bésala, bésala. bésala, bésala. Wow, wow, wow No, no, no. Creo, que creo que no le, que no le ha gustado Creo que no le ha gustado a esta perra Pues nada, le tendremos que traer otra maldita perra Para que Max se enamore, porque a este paso Este tío va a estar soltero y comiendo plantas La vida entera Y ahora chicos, vamos a jugar un escondido pero la cosa es que no voy a contar como siempre yo, sino que lo no va a decidir una ruleta de la suerte. Oh, wow. Así que vamos a ver a quién le toca ser el que busca y quién va a ser los que se esconden. Vale chicos, cada uno tenéis que elegir un color, ¿vale? La primera vez estuve en Ari. La azul. Vale. Siguiente Nacar. A ver, pues yo quiero el color el amarillo yeah. Yeah. me toca a mí a mí me gusta el color verde yeah. verde que te quiero verde yeah. venga aquí yeah. pues yo quiero el rojo fuego oh. yeah. y becaria yo quiero morado yeah. Yeah. venga va, vamos a tirar y antes de girar la ruleta chicos que es que ¿No Fijaros qué auténtica barbaridad tenemos el negro que Ari personalmente te flipa o no? Sí. También tenemos el rojo, chicos. Ese es el mío. Y por último, el eh. azul. Y ya sabéis que justamente salieron ayer los estuches y lo habéis reventado Quedan super mega ultra pocos estuches Yo ya os lo iba diciendo toda la maldita semana Que si no le decíais a vuestros padres de comprar los estuches Pues os ibais a quedar sin estuches Pero bueno, os traéis toda la primera vida en descripción en artamoda.com Envíos 24 horas, ir a clase con esto porque vais a ser los malditos mejores decís a vuestros padres porque si no, no, básicamente os vais a quedar sin malditos estuches En Artamoda también tenemos justamente, absolutamente todos los libros Un buen de super Así que si queréis ser como nosotros, lo tenéis todo ahí abajo en la descripción Ir corriendo, porque toda esta ropa, ya os digo yo, que no dura absolutamente nada Así que ahora sí que sí, queremos la ruleta ¿Estáis preparados? ¡Oh! ¡Oh, por favor, que me toque por favor ¡No! caca! ¡Toma, maldita perdedora! ¡Maldita perdedora, eh! Tanto que quería ser tú, que se esconde Pero bueno, Pero bueno, yo voy a ganar De todos dentro Yo me quedo a la parte de arriba Yo voy atrás Yo me quedo a la parte de arriba De hecho voy a ir a meditación Podría ir al tejado, pero obviamente el tejado no es buena opción Porque me podría caer porque está lloviendo. Así que lo que voy a hacer yo básicamente Va a ser hacer... A ver, Me podría Adriana ¿dónde crees que va a estar escondida la gente? Adentro ¿Dentro? ¿Todos dentro? ¿En serio? ¿Y nadie se va a quedar aquí justamente con la lluvia, tío? No ¿Por qué? Porque la le gusta Vale, chavales, me voy a meter aquí, aquí debajo Yo literalmente lo que voy a hacer es un escondite básico y sencillo Me voy a tumbar aquí y me voy a llenar el... Para que así harta y no me pueda ver. Yo solamente espero que Adrián me ayude así que Maximum Squad. No olvides suscribiros al canal porque está siendo el vídeo más improvisado del absolutamente todo el mundo. Y os tengo que contar una noticia muy, pero que muy, muy, muy, muy tocha. Así que quedaros hasta el final y votar sobre todos los comentarios a quién creéis que voy a encontrar el primero. Yo personalmente creo que el primero que va a caer es Franela, porque Franela la verdad es que huele bastante mal. Y mi nariz de perro Como dueño de Max lo va a encontrar el maldito primero <risa> Chicos, chicos, chicos Si alguien me escucha Pues que me escuche atentamente tiempo habéis tenido, Arta ha contado y ha cumplido el tiempo se ha acabado y al que no le haya dado tiempo a esconderse pues va a ser encontrado corre Arta! vale Arta acaba de salir vale bueno, justamente venimos por aquí así que alguien no se va a poder bajar porque ni siquiera sabemos lo que hay en el maldito sótano y nadie se ha podido esconder ahí abajo porque es imposible así que salgamos por esta maldita puerta pero antes revisemos esto ¡Chao! No. No. vale en estar malo tampoco hay nadie así que salgamos justamente por aquí la zona prohibida del olivo oh bastante mojada así que voy a tener bastante cuidado chavales, ¿hay alguien por aquí arriba o qué? <risa> esta zona es muy bonita, esta zona es muy bonita, ¿quién vemos justamente por aquí? Hola, hola, hola, hola chicos, hola, ¿hay alguien aquí? ¿Algún maldito infraganti que se haya metido justamente aquí? Ningún infraganti se ha metido aquí, pero estoy viendo como una persona, eh, tu persona, no te veo la cara, ¿quién eres? Dilo Ah, vale, A ver, tengo que ir corriendo, es que no sé quién es, no tengo ni idea, vale. Hola, persona de ahí abajo. ¿Quién eres? Adiós. ¿Dónde está Adiós? ¿Dónde está? En el pozo. En el pozo. Hola, hola, señores Un niño pequeño de 3 años me acaba de decir, bueno, de 4, que hay alguien en el pozo. A ver si hay alguien debajo de aquí. No. No. Pero no. vamos por aquí. Aquí tampoco hay nadie. Me ha dicho que estás arriba. ¡Oh! El matito primero y vas a tener que hacerlo más grande ¡Qué pingado! ¡Qué pingado! ¡Perdóname! ¡Becario, tan pillado! Sí, fue primero. ¡Tan pillado! ¡Eh! No te chives, ¿de dónde estamos, eh? Oye, Becario. Dime, Arta. He escuchado como que estabas hablando con alguien. Sí, con la pared, la puerta. Oye, al final, como han pillado a mí, estoy triste, no quiero, pero con nadie Ari creo que Ay, estaba en el pozo Ah, cario. ¿Que Ari estaba en el pozo? ¿Dónde estaba? Lleva, como si lleva con la niña al pozo Yo creo que se ha escondido ahí Y yo tampoco lo veo ¡Que no va! No. ¿Qué haces? ¡No! ¡Que la mañana! No, eh, eh, bueno Es que me estaba bañando con Max antes Por esto la verdad ¿Cómo que me estabas bañando con Max? Sí, no me has pillado He estado aquí con Max todo el rato Y no me has visto ¡Estás ciego! ¡Cago en la leche! Estoy ahora mismo aquí donde no hay lluvia, ¿vale? Arte está donde... ¿Dónde, ¿Dónde me habías con. Max se ha movido. Está en la hierba. Pues tú eres el segundo en ser encontrado ¡Vamos, no soy el primero! Vale ¿Habéis visto a Franela? Eh, no No, yo no Y de hecho no está, No yo... eh, por ningún armario de aquí, ni nada Ay, yo la, yo la verdad es que igual estaba hablando con alguien, ¿sabes? No con la pared. Tampoco soy tonto, pero no sé con quién No, no está en sitio, yo ah... creo Framelín, Framelín es, ¡Es muy raro! becario, estaba detrás del sofá, bro se ha chivado, bro. se ha chivado ¿Qué se me te me ha chivado ¿Qué, qué? Uno, ¿dónde está Nacar? Nacar está arriba del sofá arriba del todo, vamos a ¡Corre! Nacar ¿qué Nacar, no como pueda bueno, eh, voy a sentarme en este sofá porque la verdad es que me parece muy, pero que muy, muy, muy, muy blandito y muy bueno para dormir, así que. Creo que no has ganado una carincia. Creo que no, ha ganado otra persona. ¿Pero por qué si me quedo aquí hasta la. Ha ganado la casa. más pequeña de la casa. Vaya Franella. Franella, number one, nada ¿No has quedado. ¡Se ha Franela! ¡Oh! Para los que no paran de Chavales, yo solo digo una cosa Y es que si esto sale bien, todo el mundo se suscribe Le da like, comprame Los libros y todo <tose> viendo, eh? He visto a Franela muriendo tenía ganas que llevé ahora se van a morir así que ahora sí que sí maximisquad vamos a contar una cosa que te puede incluso matar <risa> para que sepáis Ese es que agua está súper congelada y nadie la está tirando Ajá. para ellos sí, sí, sí. viene pobre gente viene ojo que viene que, lleve, que viene que llevé que viene que llevé en la cara en la cara viene. que llevé la cara Y bueno, Máximo Squad, ha llegado el momento tan serio Del vídeo que esperabais Y es que básicamente, bueno, Ari, cuenta Qué es lo que está pasando y por qué te tienes Que operar. A ver, la cosa es que yo Nací con un, bueno, si se le podía llamar Tumor, aquí cerca del corazón ¿Vale? O sea, cerca del sí. corazón Es una zona bastante, bastante Bastante delicada La verdad que un tumor es una cosa muy seria Y la verdad que puede ser muy chungo Y se puede complicar mucho. De hecho, mi abuelo Padeció uno, por suerte, pues No era malo y al final se acabó curando, pero lo pasamos muy pero que muy mal. Yo desde que nací tengo esto, ¿vale? O sea, cuando era más pequeña lo tenía mucho más hinchado y es una cosa muy rara porque me lo han ido quitando de cada dos años, cada año, cada tal tiempo bastante largo con un láser que es muy peligroso la verdad. Si te dan al corazón con esto, con el láser, es que te mueres o sea, yo le digo tal cual. Y bueno, con un láser me lo van quitando, con una anestesia que me suelen poner una mascarilla Y entender la anestesia es una cosa que se te pincha en el cuerpo para que dejes de sentir absolutamente todo cuando te operan. Para que Exacto, pero la cosa es que no me lo pinchan A mí para como para que se haga más grande la anestesia Ponen una mascarilla que huele muy raro Y eso hace que yo me duerma directamente Entonces, pues bueno, me hacen el láser Luego me despierto a las horas Y bueno, me operan en noviembre Y bueno, justo es el mes de mi cumple Así que nada, no es un todo. Efectivamente, pues nada, Ari Ya hemos contado absolutamente toda la verdad Estabais muy preocupados por ella Así que nada, dadle un like, suscríbete al canal Y si está si lo digo, me <tose> llevas 8 cuenta vida al máximo